Con la furia de una enredadera que trepa la piedra, mi padre tu amor. Y no hay muro, por fuerte que sea, no existe trinchera que pueda compor. Ha logrado cruzar las fronteras y ya no hay barreras en mi corazón. Como un río de helada morena, tu sombra me quema como una ofreción. Se deshidran la flores de tu piel, un torrente de loca pasión. Y tus ojos del cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor. Se les la flor de tu piel. Un torrente de Pasión, y tus ojos del cielo me atan, tu boca me mata, me mata de amor. Con hey. Toque de doble sentido, sacera la latido de mi corazón. En el alma, en el cuerpo siempre siento bueno, peligro de, de amor, amor. Y no sé se si qué hacer con mi vida, no encuentro en salida, me muero por vos. Se desata la flor de tu piel, un torrente de loca pasión. Y tus ojos de cielo me atan tu boca me mata, me mata de amor. Se desata la flor de tu piel, un torrente de loca pasión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 tomado gaseoso, agua a todos. Para todos ellos, los que no han tomado solo trago en nada, le vamos a dedicar este tema. ¿Cómo? Te la Pechito Azul, la dice. La azul. cerveza. La Pechito Azul. Bueno, para todos los de la Pechito Azul, va dedicado este tema. A ver. A ver las palmitas. Cansado y herido por la soledad, tiene en el alma una pena, y la misma pena se apena y se va. Él se acompaña solito, está como él quiere, caminando va, va escuchando su destino, hasta se pelea con la soledad. Déjenlo, que siga cantando, que la luna llena lo vino a escuchar. Déjenlo, que siga bailando, que a su machadito se sabe llevar. Llore por ella, por la carcelera de su corazón Dejé Dejé el, no llorar su quimera, no a... que se tome todo el mal que le causó Palmas, palmas, arriba, dale que nos vamos, eh Dale que nos vamos, nos vamos yes. Dicen que lleva en el pecho la llama encendida que no puede apagar no hay sol en su día, ni luna en sus noches que al hombre su andar. él se acompaña solito, como él quiere caminando más, va escuchando su destino, hasta se pelea con la soledad, de que no que siga cantando, que la luna llena lo vino a escuchar, de que siga no que siga bailando, casi machadito se sabe llevar. Dejenlo, que llore por ella, por la carcelera de su corazón, de quien no lo llorar, llorar su quimera, que se tome todo el mal que le causó. Borrachito de amor, borrachito de amor, borrachito de amor, borrachito de amor, borrachito de amor, amor, de amor, borrachito de amor. Ver, quiero escuchar a toda la gente cantando lo que venimos diciendo: borrachito de amor. ¡Borrachito de amor! ¡Más fuerte! ¡Borrachito de amor, amor, amor! ¡Borrachito de amor! Ahora otra vez. Borrachito de, Borrachito de amor. Borrachito de amor. Borrachito de amor, amor, amor. Borrachito de amor. ¡Vamos! Borrachito de amor. bien norteño ¿eh? de la frontera se llama quiero no, ver cabreta eso vamos eso. Más alegre charango y que nada girareando Mollerita colorada y el acullito disimulando Baila, baila, cosita churita Con la alegría del carnaval a tus ojos, tu el moreno. Baila cosita para el carnaval, vaya baila, baila, baila cosita churita la alegría del carnaval, quiero tu son tu piel morena, baila Collina para el carnaval, vamos ahora los palos, vamos, vamos, Rodrigo, vamos, tonchito. Allá en la luna de la quebrada El carnaval ya se aleja Llorando penas y en su nostalgia dejó su pena dolida Allá en la luna de la quebrada Baila, baila, cosita llurita Con la alegría del carnaval Pero en tus ojos tú el la cojita para el carnaval, Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila cosita, cosita churita la alegría del carnaval. Con tus ojos tú, y el morir. Baila la pa'l para el carnaval. Otra vueltita vamos, Bien. Baila Esa. los cositas Arriba, la frontera, de la frontera. la colorada y el agullito disimulando Baila, baila, cosita churita Con la alegría del carnaval Pero tus ojos, tu piel morena Baila, cosita, para el carnaval Baila, baila, baila, cosita churita Con la alegría del carnaval Pero tus ojos, tu piel morena Baila, cosita, para mal carnaval ¡Vamos! ¡Arriba! no Allá en la luna de la quebra el carnaval ya se aleja llorando pena y en su nostalgia Dejo su pena dolida en la luna de la quebrada baila baila, baila cosita chulita la alegría del carnaval pero tus ojos son tu piel morena baila cosita para el carnaval la cosita llorita, con la alegría del carnaval. Pero tu soco tu piel morena, baila cosita.